volvemos al living primero para saludarlo a mi compañero Facu Kaila, estaba, nuestro columnista de deportes y estos invitados grosos que nos Derecho. trae el día de hoy los chicos que compiten en el motocross cuyano que ya los recibimos con un fuerte aplauso y vamos a estar de aquí para allá lo tenemos a Valentino Coral que compite en la categoría de 50 cilindradas Brenda Rig en la categoría de damas y además Emiliano Castillo en la categoría MX1, se dice así Emi? Sí. bien, perfecto, que es el campeón mendocino actual o sea, claro. figura. ¡Bienvenidos chicos! ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Muy bien? Sí. sí, ¿Nervioso? Más o menos por ahí Ay, Pero si no te pones nervioso cuando andas en la moto, ¿cómo te vas a poner nervioso acá en la tele? Esto no es nada comparación de lo que haces vos eh, eh, Sí, más o menos Más o menos. ¿No viste más que menos. cada uno tiene la valentía para encarar sí. distintas situaciones? Bueno chicos, un placer tenerlos acá con nosotros Gracias este, Qué bonito saber que, que les va bien en este deporte Y que va creciendo cada vez más a, a nivel local, ¿no? Sí, la verdad que sí Bueno, yo estoy haciendo ahora el campeonato nacional Ah, muy bien eh, Bueno, él también, el campeonato cordobés Y ahora estamos con el cuyano Así que la verdad que venimos con buen ritmo Y eh, feliz del progreso de todo el año Muy bien, con donde compiten chicos y chicas de todo el país Sí, ¿Y sí, ¿Cómo sí, se sí. preparan para encarar ese tipo de torneos tan importantes? Yo combino la moto con natación Ah, con natación, mira Sí Como para tener más La fuerza La claro, Que ¿no? la natación me ayuda a ser más, ¿cómo te digo Hacer más... más heroicamente. ¿también? Claro, sí. Claro, así. Moto. Uh -huh. así. ¿Y cuántos y... años tenés vos, Valen? Nueve. ¿Y a qué edad arrancaste con esta actividad? A los cuatro años. ¡Ay! No te puedo y creer. En ese caso, Valen, porque sos tan chico, este, ¿te protegías, ¿Te ves al futuro corriendo arriba de una moto siempre? Sí. ¡Qué bonito! Me encanta. <ríe> ¿Sí? ¿Pero te, tiene que ver con, con tu familia, papá, mamá, estaban en el deporte? ¿Por qué tan chiquitito te metiste con esta actividad? Eh, mi familia lo hacía desde antes Ah, muy bien Entonces, como yo me metí ahora Ya era tu destino Claro Muy bien, me encanta Y vos, Bren, esta actividad en las chicas, ¿cómo la ves? Porque capaz que estos deportes, viste, los asociamos a un mundo de varones sí. y más Pero está bueno ver que, que las mujeres también tienen su espacio, ¿no? Sí, eh, bueno, este año, gracias al campeonato cuyano, eh, pusieron la categoría damas Si no, yo corría contra hombres Ah, eh, mira. Claro, estoy en la... bueno, también corro con, con ellos Sí, sí Estoy en la categoría promocional y bueno, ahora se sumaron varias mujeres. Muy bien. Pero en el campeonato nacional sí tenemos mujeres de todos lados, Perfecto. o sea, de Uruguay y pero van Entonces muy por... faltan chicas a sí. nivel local hay Hay decir. mujeres, pero Ajá. bueno, nos animan a largar. Así que bueno, claro. ahora la queremos invitar a todas acá al campeonato cuyano que, que se animen porque tenemos nuestra categoría sola, claro. aparte, está buena. Y vos, Jenny, este, caras mientras hablaba Brenda como diciendo: ojo, que corre bien, que sí, ah, bueno. compite con nosotros, pero claro, palo a palo. ETA, tantas y otras sí. chicas también, eh, tienen un nivel muy bueno. Mendoza, ella eh, incluso es uno de los referentes a, a nivel nacional. Uh -huh. eh, ha tenido, eh, ha ganado varias fechas eh, del argentino. Y como decía ETA, está bueno que se sumen. Es, es un proyecto que trae años. Ahora ha iniciado a, a separarlas como una categoría para ETAs. Uh -huh. Pero antes corrían mezcladas con nosotros y francamente y está bien. Eh, era... Ato, igual, igual. Si tienen las condiciones, tanto varones como mujeres, ¿por sí, qué no? En la misma es como categoría? campeón mendocino, este, ¿cómo es el, el nivel que hay hoy en día eh, a nivel general? Tanto desde los más chiquititos, pasando por las damas y ustedes. Eh, el nivel general de Mendoza es muy bueno. Uh -huh. Estamos luchando paro a palo con, con el nivel nacional completo. Eh, tanto de los niños como, uh -huh. como de, de todas las categorías. La, la de los niños es una categoría tentadora. Es más, él es uno de los, de los punteros de los campeonatos. Incluso vamos, creo que en Córdoba es... En Córdoba también es bien. Es Córdoba Bonito. es para el motociclismo una se Que tiene como miedo cuando se viene Valentino a correr. Sí, dicen, uy, sonamos. <risa> Algo así. Algo <¿no>? así. <risa> ah, Qué bueno. Sí, sí. Ir. Decías este, que, que, que Córdoba es la meca, pero acá en Mendoza también. Y de hecho vos tenés... Un niño un hijito, tengo años. tengo un n de dos años y medio y que ya tiene su su moto ¿En y serio? está ¿Sí? andando y el pero es, dos, es un pero el, el no sabe hablar más o menos y ya anda y en la a, moto habla poco y nada Ay, no pero corre. corre pero pero anda, anda sí, con rueditas ¿no? con sus rueditas sí no llega bien al piso todavía pero oh. está andando <ríe> bonito y, y en algún momento a, a sus papás a sus, si bien vienen todos de ese palo ¿no les dio como miedo decir puedes tener un accidente es una actividad de riesgo Es un no deporte extremo ya lo tienen, ya están a su curtidos, vez, ¿eh? ya están eh, curados de espanto. Sí. Yo no lo vi hasta ahora, ahora que soy padre, lo he empezado a ver un poco más. <risa> claro, es un temor que siempre está latente, pero sí. los mantiene también enfocados en cosas positivas como ahí el lo deporte. Ahí no nene, te puedo mirá, creer, ahí está, empantado. Ay, ahí está, no, no, no, no. ahí está, exactamente. <risa> es, una es una moto con rueditas, <risa> Ah, pero ya tiene como mo motorcito todo. Claro, es, eh, es eléctrica en realidad, claro, y tiene su acelerador. <risa> No, no te puedo creer Lo vas a sacar bueno man. a ese pibe va, va a salir bueno, sí o sí, no le muy queda bien. otra pobre el, ¿El mejor circuito de acá, chicos, para ustedes, de Mendoza? Eh, desde mi punto de vista, el Planet MX está pasando el aeropuerto de Mendoza Que mm. es donde generalmente se traen los eventos más importantes bien. Es probable, no se sabe todavía, que haya campeonato argentino de motocross ahí ah, Se está bien. barajando la posibilidad, esto es no es oficial, digamos, Bien, pero es una record. posibilidad, digamos uh -huh. Bueno, estaría buenísimo porque también atrae muchos turistas, mucho movimiento sí, económico a la sí, provincia Está bueno uno también como espectador ir a presenciar este tipo de eventos Que deben ser muy, muy bonitos de ver, ¿no? muy, muy vistosos, muy divertidos uh -huh. No, sin duda, y aparte trae eh, un poco de, de, de familias de todos lados Y claro. se, se vive más allá de la carrera, que es por ahí lo que yo hablaba que estuve, estuve de viaje en Catamarca el fin de semana corriendo allá y hablaba con gente que por ahí no está llegada al, al motocross, pero le llamaba la atención el marco que se forma en, en boxeo. Claro. Todas las familias, uh -huh. las carpas, los micros, los, todo lo que es el escenario, extra carrera, digamos. Claro, y sin dudas. ¿Vos prendases este, o has por ahí notado que necesitás un tipo de preparación extra, este, por ahí al correr con una desventaja física de, de que el hombre naturalmente mm. tiene un poco más de fuerza o no? Sí, necesitamos trabajar mucho más la fuerza que capaz que un hombre. Eh, sí, tra eh, trabajo lo que es mucho fuerza, ajá. aeróbicamente también Bien. Bueno, eso es lo que hay a veces que se enojan los chicos Que corro con, en el cuyano, corro en dos categorías, promo y damas ajá. Y que me aguanto las dos categorías, no, claro ajá, Porque no. trabajo el doble de entrenamiento ¿Cómo, físico ¿Cómo es el día, por ejemplo, eh, eh, un día en la vida de un corredor de motocross? ¿Cómo se preparan? ¿Qué actividades hacen? Bueno, Valen nos contaba que él lo complementa con la natación ¿Ustedes, por ejemplo... ¿Cómo es el entrenamiento? Y yo hago running Ajá. y también hago crossfit, claro, pero crossfit abierto. no tan específico a la parte de peso. Aeróbico. Y, claro, lo hago más aeróbico. Muy bien. Claro, Quiero sí. quiero más funcional, ahí te vemos embarrada, corriendo. <risa> ah, claro. Esa carrera inolvidable. <risa> a ver, contanos, contanos un, un poquito. Claro. ¿cuál fue bueno, esa, esa fue la primera fecha del nacional. El Ajá. día sábado tenemos los que son entrenamientos y clasificaciones. Bien. Y el día domingo la carrera. Bueno, lo cual el día sábado, hermoso el día O sea, uh -huh. eh, un sol terrible Calor Y el día domingo nos despertamos lloviendo Uy, no y cuando de llueve, llueve se corre igual? Igual Uy, tiene que tener en cuenta un montón de factores y cuidados y, eh, y las caídas son casi eh, inevitables barro. Es que sí <risa> te tenés que caer, te resbalar y el barro es, es el que Gana el que no se cae no no queda otra. Así, así que esa carrera El domingo nos cambió la pista totalmente Porque nada que ver como habíamos entrenado Los tiempos no eran los mismos uh -huh. Y bueno y en la largada yo dije acá gana el que mejor usa la cabeza Claro Porque es así Tiene que bueno, estar calculando, y... midiendo todo el tiempo Todo Aparte todo. de lo físico que ustedes destacaban Hay que entrenar, hay que ir al gimnasio, hay que hacer natación y demás La cabeza tiene que estar todo sí. el tiempo enfocada y concentrada Y esa carrera bueno la gané la primer manga Y ahí corremos con chicas de Uruguay de todos lados que iban muy fuerte Ajá. Y bueno y yo dije antes de largar dije acá hay que usar la cabeza No el acelerador rápido, Bien no. Claro y lo, y, lograste. y lo logré, muy así bien. que de esa carrera bueno, vine Chicos, muy contenta ¿Sí se viene próximamente? ¿Para qué están entrenando ahora? ¿Cómo se proyecta este 2022? si nos quieren contar previamente cada uno Ya para ir cerrando la nota En tu caso, Valen, ¿para eh, qué te estás preparando ahora? Me estoy preparando para el Nacional Bien, ¿cuándo es? ¿Tenés el Nacional de la, en la esta semana no, la otra Bien Y el Cuyano que es esta semana Perfecto, entrenando a full entonces Sí, entrenando a full Nervioso, ansioso Estoy ansioso, no tan uh -huh. nervioso, más o menos. Porque no sabes es. que vas a ganar, la tenés muy clara vos. Um, sí, vamos a intentar de lo mejor. Muy bien, <risa> me encanta, qué bonita <risa> la actitud sí, deportiva supuesto. que tiene usted, chicos, que se viene ahora. Y yo ahora también tengo este fin de semana está el Cuyano, así que bueno, paso a invitar a todas las mujeres claro. que participen, Exacto. ya que tenemos nuestra categoría. Excelente. Y bueno, y después tenemos... ¿El Cuyano eh, eh, acá o en San Juan? No, no, acá en Mendoza. En Mendoza. Sí, Bien. sí, acá en Mendoza. Bien. Así que están todos más que invitados también para el pecho. a vernos. muy lindo. Y después tenemos, yo tengo el campeonato cordobés, en 16, 17, más o menos ese fin de semana tengo en, en Córdoba. Y, ¿Y el vos? campeón mendocino el... tiene que mantener claro. el título. Ah, claro. <risas> Y justamente exacto. Eh, este fin de semana tenemos acá en, en Las Heras el eh, Cuyano. Uh -huh. eh, se había barajado de que fuera en San Juan, pero uh -huh. bueno, por problemas eh, no, se, se hace acá la fecha. Y de ahí próximamente viajamos a Catamarca, campeonato argentina de motocross. El otro fin de semana. Y el otro creo que toca Córdoba, ¿no? Córdoba. El Córdoba es a Generalmente Curva. no, para, claro, no paramos. Todos los fines de semana. La la la de semana la la para los pues bueno. Gracias, chicos.